No te engañes. Ningún hombre deja a su esposa por irse con su amante. Y estas son las cinco razones. He escuchado y he visto algunos comentarios de muchas personas y de varias mujeres decir que sienten una atracción fuerte por un hombre que ya sostiene una relación formal con alguien más. Tiene una familia. El contexto regularmente es su jefe. Regularmente es un compañero de trabajo o a veces un exnovio del pasado, un exnovio de la adolescencia. En muchas ocasiones plantean la idea de que se han enamorado o que siguen enamoradas. Siguen alojando un sentimiento por un hombre al que conocieron hace 10 años atrás y al cual no han terminado, no han podido olvidar por completo. Parece difícil de creer. Pero existen personas, mujeres, que aunque están casadas o aunque estén solteras, aún siguen añorando el amor de un hombre que no han visto por años. Es como si ese sentimiento estuviese letargado, y una vez que sale adelante, parece que es una fuerza imbatible que intenta despojarlas de su voluntad para entregarse a un hombre que no las puede tener. En algún comentario también habré leído de alguien que decía que está completamente enamorada de un hombre. Que ella tiene familia. Que tiene hijos, adolescentes. Que tiene años con su esposa. Y sin embargo ella no deja de estar con él. Y quizás, muy quizás, en su interior aloja la idea de que él termine estando con ella. Sin embargo... Para la mala suerte de muchas personas y muchas mujeres, esto regularmente nunca ocurre. Esto regularmente nunca pasa. Y hoy quiero exponerte cinco razones por las cuales un hombre jamás va a dejar a su esposa por irse con su amante. Es algo que es importante escucharlo para que nunca, nunca nos sintamos en la necesidad de andarnos emparentando con personas que ya tienen compromiso. Así que si ¿sí estás listo, si ¿Sí estás lista, entonces empecemos. Número 1. Simple pasión. Debemos comprender que la pasión que orbita una relación es lo único que le da ese aditivo de ser mágico. El pan más rico es aquel que se come robado y en secreto. Así rezan muchos dichos que señalan que lo prohibido y lo ajeno es lo que le da un sabor y picante a una aventura. Entender que una pasión es eso, y que puede ser pasajero o transitoria, o a veces endémica, es importante para que cualquier mujer pueda superar su adicción a un hombre casado. Para entender esto, la aventura en sí misma solo es interesante porque es una pasión prohibida. Y esa sensación de que sea algo prohibido, algo que la sociedad castiga, la sociedad de alguna manera señala y de alguna manera lo muestra de una forma tan, pero tan condenada, hace que uno hace que la chica se sienta como parte de una novela, parte de un drama, parte de algo que le da cierto sentido a su vida y por eso queda atrapada en esa pasión pero como tal como toda pasión también se extingue y se extingue cuando ambas personas deciden tener una relación formal es decir el hombre deja a su esposa se va con su amante y en ese instante la pasión se pierde porque ahora la amante es la nueva esposa y él para mantener esa pasión debe buscar a otra amante de turno que cubra el espacio que la otra dejó vacante. Número 2. Es tan solo un fetiche. En realidad, una relación de amantes es más cercano a un fetiche. Hay gente que gusta de vestirse de enfermera para complacer los deseos más profundos de su pareja. Otros, intimar en el interior de un auto. La infidelidad corre bajo la misma línea de estímulos. Solo genera excitación porque es prohibido y por tanto da una sensación de que se hace algo muy pero muy estimulante. Es como cualquier sustancia recreativa. Quien piense que una infidelidad es el inicio de una relación estable probablemente se chocará con que muchos hombres no dejan a sus esposas por irse con sus amantes. Sucede de forma atípica. La regla por general es y dominante por excelencia, es que siempre regresa con su mujer, aun cuando amagó el casarse con su amante. Entender la dimensión fetichista de la infidelidad nos permite saber que va a caducar y que lo único que le da un estímulo real a esa pasión y a esa aventura es el hecho de que sea prohibido. Lo prohibido, lo que le pertenece a otra, es lo que en realidad Sostiene y mantiene esa relación a flote. Es el único enlace que existe entre dos personas. Si colocásemos a estas dos personas en otro contexto, muy diferente. Por ejemplo, siendo compañeros de gimnasio, de trabajo, siendo meseros en un mismo restaurante, siendo trabajadores municipales en una misma administración o ayuntamiento, la atracción sería diferente o sencillamente sería nula. Porque lo único que mantiene a esas dos personas unidas es la aventura per se. No es otra cosa más que eso. Si tú a esas dos personas le quitas la infidelidad, lo prohibido, le quitas ese aire de tomar, de, de comerse lo, lo, lo de otro, lo que le pertenece a otro, automáticamente la atracción desaparece. Para entender cómo funciona este fetiche, ¿alguna vez te ha pasado que estando en tu área de trabajo te enamoras de tu jefe? ¿O alguna vez te ha pasado que siendo tú un jefe de línea, por ejemplo, seas jefe de ventas, jefe, por ejemplo, de concesionario, y resulta que la chica que es tu subalterna termina por sentir una atracción por ti? Pasa en muchas ocasiones, en un contexto dado, Puede ser la universidad cuando ambas personas gozan en igualdad de condiciones, ambos son estudiantes o ambos son trabajadores en una misma línea de trabajo, generalmente no hay ninguna atracción. Pero cuando hay una jerarquía, cuando hay una relación de jefe y subalterno, por lo regular se gesta una atracción y por lo regular la atracción la siente el subalterno por el jefe o por aquella persona que está más alto en la línea de mando. Es algo muy común. Si ponemos a esas personas en otro contexto, puede ser como compañeros de trabajo, sencillamente este, esta atracción no va a surgir de forma tan inmediata. Lo mismo sucede acá. La atracción, el aditivo de la infidelidad es el hecho de que es prohibido. Quítale lo prohibido y automáticamente no va a haber nada que motive o estimule a ambos a mantener esa atracción. Número 3. Es tan solo una adicción. La mujer que sale con un hombre casado puede derivar en distintos motivos de por qué lo hace, pero el más común es la fuerza abrazadora que la obliga a estar con él, a seguirlo buscando a pesar de que sabe muy bien que no debería. En realidad son dos personas atrapadas en un círculo vicioso que no pueden superar. Ahora, esto no quiere decir que uno o ambos no sean personas sin escrúpulos, porque en cierto sentido hay muchas personas que simplemente se meten con personas casadas, sencillamente por sus meras ganas. No existe una razón legítima o justificada o asociada a un conflicto psicológico. Simplemente es una mera manera de fastidiar al otro. Lo otro es la adicción a la competitividad. Hay hombres y mujeres que solo gustan de tener múltiples parejas, fuera de la relación oficial simplemente por deporte, porque les gusta, porque simplemente les atrae y porque es una adicción que no pueden vencer. Y cuando logran hacerlo, el primero de los pasos que toman es dejar a su amante. En realidad, toda persona que intente vencer su adicción hacia una relación, hacia los hombres o hacia las mujeres o hacia la intimidad, lo primero que intenta es aplicar un periodo de abstinencia, de contacto cero a aquella cosa que es objeto de su adicción. Una persona que de alguna manera quiere dejar de fumar, lo primero que va a intentar hacer es alejarse del objeto que es, que, que es de alguna manera la que provoca su adicción. En este caso el cigarrillo. Aquella persona que quiere dejar de sentir una atracción por una persona que es su amante, lo primero que va a hacer es empezar un proceso de abstinencia. Y es alejarse de su amante. Y por lo tanto esto implicará el primer paso, porque hay que entender que es una adicción. Número 4. Crisis de edad. Hay hombres que sencillamente se sienten viejos, cansados, demacrados y reducidos. Necesitan sentirse jóvenes, llenos de vigor y que aún pueden vivir pasiones juveniles de esos que sentían cuando eran adolescentes. Lamentablemente el contexto matrimonial y o de pareja no les encarna esas pasiones de antaño y lo que hacen, bueno, buscarlo por fuera. ¿Estas ideas cobran vida cuando un hombre no tiene mucha experiencia en cuanto al campo íntimo, no se ha relacionado con tantas mujeres o en su defecto sencillamente lo ha hecho en grandes volúmenes? Me explico, una persona que tiene muy poca experiencia siempre se pregunta qué, qué hubiese pasado si hubiese tenido a más parejas o si hubiese conocido a otras mujeres. Aquel hombre que tiene muchísima experiencia se hace las preguntas opuestas y está más interesado en volver a sus días de gloria, a los días en que era una especie de don Juan andante en el cual podía estar con quien quisiera. Ambas personas subyacen dos cuestiones muy diferentes y son perseguidos por dos, por dos preguntas esenciales diferentes. ¿Qué habría pasado si hubiese conocido más mujeres? Y el otro, ¿qué hubiese pasado si nunca hubiese dejado ese estilo de vida de salir con muchas mujeres? Ambos añoran algo que ya pasó o que nunca pasó. Y esto se refleja en la crisis de edad, donde este viene y se da cuenta que su vida llegó en un punto de estancamiento que solo puede palear con una aventura. La aventura lo hace sentir joven, lo hace sentir como quien recuerda sus tiempos de oro, su época de oro en el cual tenía muchas novias, o en el caso del otro, le hace sentir la adrenalina de lo que se siente en tener otra pareja. Tanto como aquellos que tienen mucha experiencia como no, deben encarar la crisis de edad. Sin embargo, una vez superada, el primer paso que van a tomar, tal como lo dijimos en el punto número 3, es dejar a su amante. Y finalmente, número 5. Porque una relación formal pesa más que una pasión. Hay que decirlo, hoy día nadie quiere amar más allá del tiempo o de las responsabilidades. Todos aman ir al cielo, pero nadie quiere morir para llegar ahí. Y un hombre valora la relación que tiene con su esposa, la estima incluso a través de la aventura. Logra rescatar su relación de modo que no sienta la necesidad de irse. Para mal o para bien, una aventura le permite a él conservarse dentro de la relación. Lo que sí es cierto es que raras veces una infidelidad tiende a dar el salto hacia algo más formal. Para el amante es importante entender que solo fue parte de un mero drama que caducó, que debe aceptar que cuando se le ama no se es la segunda o la otra. Solo se puede ser la única, pero nunca la segunda. La infidelidad y entender su anatomía es importante para no dejarse seducir por esto. Hombres y mujeres estamos constantemente expuestos a este fenómeno que se puede llegar a dar. Entender que es un fenómeno, entender que es una falla en la relación y como tal una falla en un sistema de, de vínculo emocional, lo que nos permite es aprender a gestionarlo. Estoy en una relación y de repente entra a trabajar una chica nueva a la empresa y yo siento una atracción por ella, debo entender que mi primer paso como persona es empezar a a tratar y gestionar esa atracción por esa persona y anularla. O tratar de mitigarla. Una persona que es infiel no tiene interés en buscar mitigar esa atracción que siente. Por otro lado, estas palabras cobran vida cuando esta persona lo único que hace es darle rienda suelta a esa pasión. Una persona que te ama en realidad va a intentar mitigar la atracción que siente por otra persona. La que no, Simple y llanamente le va a dar rienda suelta. Entender la diferencia entre un comportamiento y el otro. Un comportamiento que busca gestionar y nulificar la influencia de una atracción por otra persona es quien te ama. Pero que no, sencillamente lo que hace es dar cabida a que una aventura se geste y que germine en una infidelidad. Es la prueba del ácido de una relación y de un vínculo afectivo que tiene éxito por encima de aquellos que fracasan. Depende de nosotros saber quiénes seremos en esta triada pasional. Espero que este video te haya gustado. Y si has llegado a ese punto, por favor, déjame una mariposa en los comentarios. De esta manera sabré que este video te ha gustado. Y lo otro es que te suscribas a este canal. Nos vemos en otro video. Este fue tu amigo Marco.